Me llamo Luis Ortiz, soy sociólogo de Paraguay y hago parte del Instituto de Ciencias Sociales. El Instituto de Ciencias Sociales, el ixo es un centro miembro de la red Claxo. Este año, el 2021, cumple 10 años de vida institucional. Es un centro de investigación en ciencias sociales que ha contribuido en estos 10 años a diferentes temáticas con algunas líneas de investigación bien definidas una de las cuales es educación y desigualdad social otra es transformaciones socioespaciales y desigualdades otro es también el de educación superior y eh, política científica y asimismo este uno que tiene que ver con bienestar y desigualdad de protección social es un como pueden por lo tanto constatar es un instituto que tiene de manera transversal como propósito el estudio de las desigualdades sociales en Paraguay pero no solo sino también con una mirada amplia eh, latinoamericana y este está constituido por eh, investigadores e investigadoras de varias disciplinas en ese sentido un un, un centro de investigación interdisciplinario está ahí tam también este economistas antropólogos cientistas políticos eh, y por, por sociólogos, al igual que yo. Eh, bueno, eh, hemos a lo largo también de estos años este generado muchas investigaciones y publicado varios libros. Eh, uno de los más recientes eh, tiene que ver con las dinámicas de, la, de las este, políticas eh, de salud en Paraguay, las dinámicas territoriales y las políticas de salud. También otro sobre el perfil educativo de la población trabajadora en Paraguay, uno más reciente, sobre eh, los efectos de la pandemia en la población infantil y adolescente, eh, libro cuyo título es La estructura eh, de la vulnerabilidad, y, y también este, hemos hecho trabajos ¿verdad? De, de asesoría y de consultoría a diferentes entidades, tanto organismos internacionales como entidades del Estado. Eh, creemos firmemente en, la, en el aporte del conocimiento científico y de las ciencias sociales a una sociedad más democrática, más justa, que es, nuestra, por supuesto, nuestro eh, horizonte institucional y apostamos fuertemente también, por supuesto, desde esta especificidad del campo de las ciencias sociales también a una sociedad eh, en la que podamos caber todos y todas ¿verdad? y que tenga una vocación este, regional de construir también una América Latina también más justa más igualitaria y más solidaria.